salió obedeciendo órdenes y escuché lo que dice Ellos estaban haciendo un servicio normal y lo llamaron por el radio para hacer un servicio por la radio para hacer un servicio que tenían mascarilla y que no se puede determinar quién disparó hoy no se hizo una prueba de balística esa gente inmediatamente y no sabe el coronel quién eran los que estaban bajo servicio y quiénes acudieron al llamado y quién mandó él a dar ese servicio especial queriendo decir con esto preparando al pueblo, de que la medida de coerción, la prisión preventiva, que es la excepción, no debe aplicarse en este caso porque ellos no representan peligro de fuga y se van a presentar al debido proceso. Eso es grave. Entonces la policía, señor presidente, ahora que usted dice que no va a hacer presión, están saliendo todas estas cosas. Queriendo decir que a Joel Díaz y a Elizabeth Muñoz fueron dos pollos. Y ahora no hay responsabilidad, no hay ni siquiera una investigación hecha correctamente. No hay ni siquiera una investigación hecha bajo los criterios científicos del debido proceso en materia penal. Y no se ordenaba inmediatamente, mataron a estos jóvenes. ¿Quiénes fueron los que tuvieron el servicio? ¿Dónde están? Presenten las armas, vamos a hacer una prueba de balística. Y ustedes saben que cuando una persona dispara, queda... El rastro, cuando se hace de la pólvora, eso es fácil de determinar quién disparó, con cuáles armas dispararon. Ahora queremos crear una bruma para que esta familia, la familia de Joel Díaz y de Elizabeth Muñoz, no tenga ni siquiera la paz de saber que se va a presentar un debido proceso y que van a ser juzgados y sentenciados con la más dura pena. Aquellos que mataron a sus hijos como dos pollos buscando a otra gente, a lo mejor por lo que dijo el abogado ayer y comunicador Rafael Guerrero, por un tumbe de drogas que mandaron a matarlo supuestamente para quedarse con la droga, dijo el comunicador Rafael Guerrero ayer. Y yo lo cité textualmente y presenté el video. ¿Mm? Eso es peligroso. Hay una bruma ahí, presidente, que está queriendo decir que está muy por encima de, de, de usted que es presidente y que es tan grande lo que hay ahí que usted no puede resolverlo cuidadito compay gallo cuidadito cuidadito señor presidente si se deja meter esa presión y si ya después de usted prometer la reforma policial se mete en miedo y quiere coger para atrás usted prometió le voy a recordar la gente no votó por usted la gente votó en contra del PLD porque usted le prometió cárcel para los corruptos PLDistas. Usted prometió una transformación y reforma policial, comenzando con aumentarle el salario que ya usted lo hizo y producir una reforma para cambiar la policía criminal y represiva a una policía auxiliar de la justicia y de la sociedad usted prometió tener una justicia independiente y si a usted se le cae ese trípode de su promesa olvídese del 2024 que a lo mejor a partir de ahora de este primer año usted va a saber si es verdad que Lola lo baila bueno cuando la plaza de la bandera cuando la marcha verde que puede ser amarilla o azul y la demás y los grupos populares se le tiren a la calle porque no aguantan sus mentiras Tenga cuidado con eso Usted comenzó bien No se deje dañar No se joda Que se jodan otros Buenas noches Sí, buenas noches Sí Bájate un poquito ya hermano el, el volumen del televisor Para poder escucharte bien que yo te, Yo te voy a subir bien aquí para escucharte bien muy bien, Distávaro. En eh, respecto a eso, Distávaro, de lo que usted está hablando ahora, en este momento, fue algo de lo que yo le referí en estos días, que el señor, el tenéstimo presidente, el día de, de parte de, como, es de, de, feo decirlo de la manera que lo voy a decir, pero es parte de, de tomar culpa por la decisión que aquella vez, como le dije, le dio la autoridad a la policía para, para, lo que estaba pasando en el país, para retener a todos aquel ciudadanos, acuérdese de, de, de por esto que le quiera. Y ellos cogieron una fuerza, y ya usted sabe, y se subieron que ya había vida de casi no podido, como usted lo de decir, ni aguantarlo casi, que ellos se creen que, son los olojes, de la autoridad de la policía. Esos grandes coroneles, mire ¿eh? a ese coronel no se sienta no se a usted policía. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que usted acaba de decir ahora? esta gente ahorita va a salir suelto y, y cuidado con eso vamos a tener en eso o oh, oh, oh, oh, algo eh, más allá porque usted sabe que si te llamas así cuando viene a ver no se sabe lo que va a pasar mañana y, y esto usted va a quedar todo amén amén me está gustando tu programa cada día que, y cada vez que lo veo me gusta más porque usted le da donde da al clavo muchas buenas noches buenas noches muchas gracias no señor presidente ya aquí se han cometido hechos en el pasado que han, que han marcado negativamente la historia de nuestra justicia, y nuestra policía. Aquí mataron un senador de la República, de los pocos países junto con México que matan a un senador como nada. Y cuando mataron a ese senador del PRD, Darío Gómez, ustedes recuerdan, Los que lo mataron, dos de ellos, estaban condenados a 30 años por la muerte de un periodista. Y la gente se preguntó, ¿y cómo esos criminales estaban en la calle? ¿Quién le abrió las rejas para hacer un trabajito? Y ahí se descubrió, porque la familia dijo, pero eso fueron los que asesinaron a mi hermano. Cuidadito, con Gallo, cuidadito. Mm, buenas noches, eso es peligroso, señor presidente. No deje buenas que... noches, Pitágora. ¿Cómo estás tú? Estamos bien. No deje que se le escape Luis Abinader de las manos. ¿Pitágora? Sí. Yo desde que Luis Abinader tenía dos meses en el poder, sí. yo dije que Luis Abinader no iba a servir ese gobierno. Uh -huh. Yo...